Natural, eh, eh, natural. Natural. Es, que ya es natural, ah, ya es supernatura, es que ella es Ella es natural, es natural, es natural, ah, natura, es natural, al ver todo lo que quiere, pero dime lo que yo voy a hacer, así que ven a acompañarme a ah, hoy esta música, esta canción, ven acompáñame que juntos vamos a ser feliz. Natural, tú eres natural, ninguna cirugía Porque eres natural ven, ven, ven, vente, ven Ven, ven, ven vente, y y acompáñame, porque eres Eres la chica más bella que existe, así que vente, vente No te con nadie, nadie. nadie A Natural I Ella es natural, ella es natural, ella es natural por sí, por si Ella es natural, desde que nació no le gustan las cirugías nada Ella es natural, desde que nació a ella le gusta solo lo natural Vente, vente, vente, acompáñame Ven, ven, vente, vente, sé natural, ven Oye, tú sé que eres natural nadie se compara Tú eres la chica, la chica más bella que hay Por favor, oh, oh, ama, mi baby, baby Yo no te cambio por nadie Vente, vente, vente Tú eres natural, yo, yo, yo, yo Vente, yo, yo. vente, mamita Vente, vente, que Vente, vente, mamita, sé que conmigo, oh, oh, tú vas a ser feliz Vente, mamita, yo sé que eres natural, pero vente, mamita, que conmigo Vente, mamita, vente, vente, mamita, vente, vente, mamita